Capítulo 7, la reunión y I6. Qué bueno que te encuentro, tenemos que hablar Diría Rías seriamente Ya te lo dije, tú y yo no tenemos nada de qué hablar Si eso es todo mejor me retiro Respondería el castaño No es eso sobre lo que piensas, es sobre la reunión de las facciones Diría Rías Reunión de facciones, ¿a qué te refieres? Preguntaría el castaño lo que sucede es que con el ataque de Coca-Biel las tres facciones harán una reunión aquí en la academia. Respondería Rías seriamente. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Lo que sucede es que tú lo derrotaste, por lo cual necesitamos que vayas. Diría Rías. Si no hay de otra, está bien y a qué hora es la reunión. Es en la noche y no faltes. Diría Rías marchándose del lugar. Está bien. ¿Y qué opinas, iremos? Pregunta Reinaré curiosamente. Claro, siento que va a ocurrir algo. Respondería el chico a su novia De acuerdo Diría la peli negra Academia Cubo, en la noche En la academia se formaba una barrera creada por las tres facciones Muy bien, creo que estamos todos Diría uno de ellos No, aún falta alguien Diría Rías seriamente ¿A qué te refieres hermana? Diría un hombre pelirrojo Sí, ¿a quién te refieres? Diría Serafal A Issei Kun Respondería la pelirroja ¿Y qué tiene que ver el joven Issei con esta reunión? Diría un hombre rubio. Él fue quien derrotó a Cocabiel. Respondería Rías. Ella les muestra lo ocurrido en la batalla con Cocabiel, como Isei se lució en batalla y del cómo lo asesino con un solo roce de su espada al cadre, cabe resaltar que los presentes estaban en total shock por tal revelación. De pronto en la sala una especie de brecha dimensional se abre, del cual salen Isei junto a Reinaré. Perdón por la tardanza. Diría Isei seriamente. Supongo que todos estamos presentes, así que ¿por qué no iniciamos esta reunión? Diría Michael. En eso todos los presentes toman asiento Aquí la reunión sería un tanto similar a la original Solo que en ciertas ocasiones Valery se le quedaba mirando a Issei Y luego desviaba la mirada Muy bien, pero antes quiero escuchar dos opiniones aparte de las nuestras Diría Azazel seriamente ¿A qué te refieres? Preguntaría Sirsex Me refiero al dragón emperador blanco y rojo Así que dime Valerie qué es lo que deseas, paso o guerra. Diría Asasel seriamente. A mí no me interesa, solo me importa que haya rivales fuertes. Diría la chica. Pero no hay necesidad de que haya rivales fuertes, solo mira a Issei. Respondería Asasel mirando al castaño. Eso ya lo sé. Diría la chica. Muy bien, y dime tu chico qué es lo que deseas. Diría Asasel a Isei. Elijo la paz. Respondería el castaño. Y allí tienes tu respuesta Sirsech. Diría Asasel. Pero antes de que sigan hablando el tiempo Se congela y los únicos que no se congelaron Fueron los líderes de las facciones Junto con Valery Y Seiria Seisumi gracias a su magia Tal parece que lo tienen Y si sigue aumentando su poder También nos afectará a nosotros Diría Asasel seriamente ¿A qué te refieres? Preguntaría el castaño A Gaspero Respondería la pelirroja Él es un vampiro que tiene la habilidad de congelar el tiempo Diría Asasel. Ya comprendo Respondería Issei Hermano, no podemos dejar que le hagan daño Diría Rías preocupada Está bien, prepararé un círculo mágico para que tú y una persona más vayan a rescatarlo Diría el pelirrojo seriamente Perfecto, entonces iré con ella Diría Izumi con determinación De acuerdo, te confiaré a mi hermana Sí, Sir -sama. Y así crearon el círculo mágico el cual transportó a las ya mencionadas a donde se encontraba Gasper. Aquí ocurriría como la historia original, con la aparición de Cateria y la pelea en contra de Asasel y su pérdida del brazo, y la traición de Valery. ¿Con qué te gusta jugar Susan? no Valery? Diría Asasel saliendo de un cráter. Lo siento Asasel, pero encontré otro bando más entretenido. Diría la chica. Muy bien, pero antes respóndeme esta pregunta. Es cierto lo que me contó mi vicepresidente Shen Hazard Me contó de una organización llamada la Chaos Brigade Diría Azazel seriamente Pero ¿quién tendría tanto poder, como para juntar a tantos rebeldes Diría Serafal asombrada Lo sé, y el líder de ese grupo es Otis, o me equivoco Valerie Diría el castaño pelirubio Es cierto que me uní a Otis, pero ella ni yo tenemos intenciones de provocar una guerra Diría Valery Ya veo Respondería Asasel. mi verdadero nombre es Valerie Lucifer, hija del demonio original y una humana. Diría la chica, imposible. Diría Rías, ya veo, con que fue con una mujer humana, con razón no sabíamos nada. Diría Sirzechs. vaya, hija del satán original y aparte posees al dragón emperador blanco, tu existencia sí que es un cóctel. Diría Asasel: si buscas la palabra milagro, encontrarás mi nombre a un lado. Diría la chica mostrando sus alas de demonio Sorprendiendo a todos los presentes Dios mío Diría Michael ¿Ise y yodo ¿No crees que nuestra existencia es sublime? Tú solo eres un humano común y corriente con un poder interesante Y con el dragón rojo Y sin ellos no serías nada Diría la chica Tienes razón Pero yo también tengo algunos secretos Diría Issei sorprendiendo a todos ¿Y esos serían? Preguntaría la albina Mi verdadero origen Respondería el castaño. Que yo sepa, tus padres no son especiales, solo humanos. Diría la chica. Tienes razón, pero ellos no son mis verdaderos padres. Diría y seguí impactando a los demás. ¿A qué quieres llegar? Diría Valery. Ellos mismos me lo contaron cuando el clan Gremory me echó de su nobleza, que yo era adoptado y allí descubrí mis verdaderos orígenes. Diría el chico tensando a Rías y a su nobleza, porque ya la verdad está dicha y de seguro su hermano quiera saber la verdad a qué te refieres diría la albina con duda ya lo vas a decir amor diría reinaré seriamente jejeje mis verdaderos padres son deidades respondería el castaño impactando a todos los presentes deidades preguntarían todos con duda así es mi padre es el dios del inframundo hades y mi madre es la antigua reencarnación de atenas asa sacristán diría el chico Im, imposible Dirían todos asombrados por tal revelación. Eso significa que, que tú eres un dios. Diría la chica una asombrada. Issei. Así es un dios, pero más adelante tomaré el puesto de mi padre. Diría el castaño asombrando más a los presentes. Eso quiere decir que planeas derrotar a tu padre. Diría Asasel. No, él me lo dijo. Respondería Issei. Esto sí es sorprendente, un dios portador del dragón rojo, sin duda él debe ser el portador más fuerte que haya tenido Drake. Diría Michael aún asombrado. Así es, el más fuerte y además su fuerza y poder están casi a la par con adesama Diría Drake. ¿Qué? Tiene que ser una broma beta. Diría Albion asustado. Eso no importa, así que pelea conmigo. Diría Valerie con una sonrisa. Como quieras. Diría y seguí invocando la armadura con la que lucho en contra de Coca-Biel. Ese poder es abismal. Dirían los presentes asustados por tal poder. ¿Estás lista? para conocer el verdadero poder del príncipe del inframundo. Diría el castaño poniéndose en pose de pelea. Así los dos se lanzarían a atacarse uno contra el otro, pero conforme avanzaba la batalla, Valerino lograría tocar a Issei quien evadía los ataques de la albina con tanta facilidad, así demostrando el evidente poder de Ise. Quédate quieto. Respondería la albina frustrada. Si eso quieres... Diría Issei dejando de moverse Valeri se lanzaría a atacarlo con toda su fuerza aplicada en su puño Al momento de darle a Issei esta se sorprendería porque Issei la detendría con suma facilidad con un dedo Issei le daría un golpe que rompería su armadura y al mismo tiempo la dejaría inconsciente Creo que me pase Diría Issei rascándose la parte trasera de la cabeza Un rato después Valerie despertaría Sabes qué significa verdad Diría Draiga Issei ¿A qué te refieres? Preguntaría Issei, ¿Acabas de derrotar a una hembra dragón? Diría Drake, ¿Y eso qué significa? Diría Issei con duda, que ahora eres oficialmente su pareja. Diría Drake asombrando al castaño, Que Si hubiera sabido eso no hubiera peleado. Diría Issei aún asombrado por la noticia, ¿Mi Issei? Diría Valerie la cual se abalanza contra el castaño, ¿No? Ahora si sí, Rey Chan me va a matar. Diría el castaño asustado. De la nada la barrera se rompe y aparece una persona. Vaya valerisi y que te dieron una paliza. Diría el sujeto recién llegado. sí lo que sea y cállate a que viniste Bicou. Diría la chica separándose del castaño. Me acaban de informar que la batalla contra los guerreros nórdicos acaba de iniciar y te necesitan. Diría él ya identificado como vico Ya veo, nos vemos cariño, pronto nos volveremos a ver. Ambos desaparecen por un círculo mágico el cual creó Bicou. Como sea, yo también me retiro bienes Rey Chan. Diría Issei. Sí, y ambos se van por la misma dimensión que llegaron. Fin del capítulo 7. Saludos para... El Brian el Diablo. Lautaro Cruz. Rubén Martínez. Bueno, este fue el capítulo 7 de y descendiente entre dos deidades, espero lo disfruten, no se olviden de revisar las notas que están en la descripción del video, de seguirme en mi suculento WhatsApp. sin más que decir, se despide su amigo Issei, infinito 29, hasta la próxima.